Hoy en películas así nomás Las tres peores y más maravillosas películas de acción Empiezo los guerreros del Bronx. En un futuro distópico, el Bronx se volvió tierra de nadie, entonces el gobierno decidió no meterse más y dejar la ciudad a manos de los delincuentes. Sí, medio parecido a Escape en Nueva York. Una persona importante termina en esa ciudad y el gobierno deberá meterse en ese lugar peligroso a rescatarla. Sí, sigue siendo parecido a Escape en Nueva York, pero lo que no es parecido a Escape en Nueva York son las bandas de delincuentes. Acá tenés a los malvados jugadores de hockey a los temibles bailarines de comedia musical Implacables líderes del Bronx, los que se vistieron con el vestuario que sobró de Scarface y Cabaret, y su jefe se logró. Nuestra pandilla protagonista es The Riders, lideradas por nuestro héroe, Trash, un hombre con un peinado envidiable, un pecho prominente, unas técnicas de pelea sobresalientes y una inexpresividad que deja estalones a, a la par de Jim Carrey. Esta es la cara de Trash de me mataron a un amigo. Esta es la cara de Trash de me estoy declarando la mujer que amo. Morir a verte dará un significado. La esta es la cara de trash de necesito que se calmen Está calmo. Esta es la cara de trash de estoy agradecido porque me salvaron la vida Gracias Yo creo que esta inexpresividad se debe a que tiene el gen muy metido en la zanja del culo Debe ser muy incómodo andar por la vida así Claro que sí el actor que interpreta a Trash se llama Mark Gregory, memoricen ese nombre, Mark Gregory, díganlo en voz alta, Mark Gregory Escríbanlo en los comentarios, Mark Gregory porque lo van a ver muy seguido en este canal. Esta película tiene dos secuelas y además Mark Gregory es el Rambo italiano y tiene toda una saga. Sos lo mejor que me pasó en el año, Mark Gregory. Gracias No, gracias a vos, viejo. El conflicto acá arranca cuando esta persona importante que se metió en la ciudad se cruza con Trash Ella se llama Ana y es la heredera de un importante corporación de manhattan y como no quiso vivir la vida estresante de un millonario se metió en el bronx trash la encuentra y se enamora de ella mientras que su padre manda hammer un implacable policía a rescatarla el plan de hammer es enfrentar a las bandas para generar una guerra y así rescatar a anna todos se creen esa mentira menos trash imposible tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Entonces Trash se va a hablar con el líder rival, pero para eso deberá enfrentarse a los temibles bailarines de comedia musical. Fermi. Acordar mucho a esta escena de Twin Peaks. Son igual de surrealistas. Sí, estoy comparando a David Lynch con esto. ¿Qué cazzo dici? Pezzo de merda. Trash llega a la guarida de Ogro, pero se cruza con Hammer, que mata a uno de sus hombres para inculpar a Trash. Yo me ne frego de la Manhattan Corporation. Me ne frego de la loro política y de la ragazza. ¡Yo me ne frego de todo! ¡Tú eres el más gran figlio de putana del mundo! ¡Oh, my god. Sí, Hammer es un gran figlio de putana del mundo El ogro cree que Trash mató a uno de sus hombres Pero eso no es lo peor que le va a pasar a Trash No, lo peor es que Hammer también le mata a su mejor amigo Paul Y él pone su cara de me mataron a mi mejor amigo Y Paul protagoniza la segunda peor actuación de muerte de esta película Ayúdame. Ahí el ogro se pone del lado de Trash para enfrentarse a Hammer. Pero, pero, pero, parece que el ogro lo va a traicionar. ¿Por qué había preparado una sorpresa, Trash? Para ti y, para él. y esto que viene acá, yo no sé si lo hicieron a propósito o qué, porque literalmente le preparó una sorpresa. Le preparó una torta de casamiento para que Trash se case con Ana. Inexplicable. Igual no hay tiempo para casamientos porque cae Hammer con su tropa a tener la batalla final de la película. pelea destaco varios momentos: la muerte de Logro y la muerte de Anne, que protagoniza la peor actuación de muerte de la película. Bueno. Ah, y también hay que destacar la risa de Hamel, porque durante toda la pelea lo único que hace es reírse, nada más. Tú eres el più gran figlio de putana del mundo. Y después lo arrastra en la moto por toda la ciudad Y así, de golpe, termina la película En fin, otra película The New Game of Dead En 1981, Bruce Lee seguía estrenando películas A pesar de la enorme desventaja de estar muerto Porque falleció en el 73 Lo que hicieron en esta película fue agarrar escenas De otra peli más vieja de Bruce Lee Y rellenar con un doble de cuerpo Listo Challenges all over. Everybody wants to be number one. Tranca, ni se nota que es el doble. Así que hagamos un pacto, queridos espectadores de Te lo Resumo así nomás. Hagamos un pacto y sigamos el consejo de Virginia Laos. Vamos a penetrar en la. Sí. Sí. Penetremos en la ficción y creamos ciegamente que este señor es Bruce Lee. La cosa empieza con Bruce Lee, que acá se llama Billy lo visitando a su amigo chin Ku, Un gran peleador que te gaga palos sin soltar su taza de té. These fools, never learn. Es muy gracioso que cuando está de espaldas Bruce Lee no habla. Pero perdón, volvamos a penetrar en la ficción. La cosa es que Chin-Ku le dice a Billy Lo que se encargue de su hermano, el hermano de Billy. Porque parece que está medio en cualquiera viendo pornografía y esas cosas. Igual no hay tiempo para eso porque Chin-Ku muere repentinamente. No, so Entonces Billy Lo le va a avisar a su hija y miren esta escena porque la edición es superlativa. You must be crazy. You're no, I'm not. Tendremos que luchar. ¿Estás listo? Sí. You're no, I'm not. ¡Despedido! Y con razón. Cuestión que Billy luego no cree que la muerte de Chin-Koo sea un accidente y traslada esa sospecha a la hija y ella le da una película que tenía su padre. De ahí, Billy se va al velorio de Chin-Koo y se roban el ataúd. Una locura. Billy se cuelga del helicóptero, pero le disparan y cae. Y así Billy, o muere El personaje de Bruce Lee muere a la mitad de la película, entonces, ¿qué pasará ahora? Aparece Bobby, el hermano de Billy, interpretado por el actor que hacía del doble de Bruce Lee. Él va a seguir investigando la muerte de Chin-Koo y se pone a ver la película que le regaló la hija y lo ve a chin Ku en un lugar llamado El Palacio de la Muerte, donde conocerá al mejor personaje de la película y probablemente del Cine en general, Lewis, porque es el mejor personaje. Primero, por sus indescriptibles técnicas de pelea. Segundo, porque tiene pavos reales entrenados. Imposible. Y último y no por eso menos importante, porque desayuna como nadie. Great meal. This is raw venison. Deer's blood. Why not have some with me? Ah, all thanks. Not my idea of a nice breakfast. Ay, qué pedazo de actor que es Bobby. An interesting theory. Miren su cara acá cuando Lewy le explica lo del palacio de la muerte. No, chavo. Down the ground. ¿Quién creyóle? Cuestión que, buah. Bueno, Gran personaje Lewis, pero al pedo porque lo mata. Lo mata uno de sus hombres poniéndole una soga en el cuello, pasando la soga por una viga para ahorcarlo. Y uno pensará, ah, lo querrá hacer pasar por un suicidio. Pues no, porque lo apuñala. Al pedo todo lo otro. Por suerte Bobby la está pasando mejor porque lo visitó una chica. ¿Algo más? lamentablemente la chica no quiere intimar con él lo quiere matar pero la cosa no para de complicarse en la habitación porque se mete un león esto ya es demasiado Entrar de en la ficción ahí Bobby oh, se va a investigar al Palacio de la Muerte y en el camino mata a un montón de malos. A este lo mata con una particular técnica de pegar patadas. A este lo mata y después le regala los anteojos de sol. A este lo mata para robarle la camisa. Y cuando se mete en el palacio, mata a este tipo ahogándolo en una pileta con 10 centímetros de agua. Tra y después aparece este tipo con un vestuario completamente diferente al de los demás secuaces. Yo creo que le pegó de verdad. Ah, perdón, perdón, Virginia, te he fallado, no penetré en la ficción. Así Bobby llega al malo final, que es nada más, ni nada menos, ni nada más. ¿Qué? You're still alive. Bah, la cosa es que Chin Ku fingió su muerte para poder dedicarse al narcotráfico libremente. Tú eres el más gran filho de putana del mundo. Imposible. Sí, con una técnica magistral, Bobby lo derrota y Chin muere. De una vez y para siempre. Y con Bobby yéndose del Palacio de la Muerte termina su aventura. Última película. La historia de Ricky O. Oh. Esta historia transcurre en una cárcel donde los más malos tienen el poder. <risa> Fuerte llega para arreglar las cosas Nuestro héroe, el gran Ricky O Un hombre con una fuerza sobrehumana Con una resistencia de otro planeta Con una fascinación por su propia sangre Y con la capacidad de hacer música con una hoja de árbol Imposible Ricky está preso porque tiempo atrás unos malandrines secuestraron a su novia y ella para escaparse se tiró de un edificio y murió. Él, en venganza, mató a todos los malandrines y por eso lo metieron en cana. La cosa es que Ricky no va a permitir que los malos dominen la cárcel y del primero que se encarga es del tipo que bajó al viejo. Y pongo la escena en blanco y negro para que YouTube no me censure por la sangre. Aunque no veo por qué YouTube se enojaría por poner una escena de un muñeco cayendo arriba de unos clavos. El director de la cárcel no va a permitir que Ricky se salga con la suya, entonces contrata a otro preso para que lo mate y junto a protagonizan una de las peleas más impresionantes que van a ver en sus vidas. Ricky se saca la camisa para pelear más cómodo y le da unos cuantos golpes al villano. Sí. Le hace sangrar la clavícula, entonces el tipo saca un cuchillo y le corta el brazo a Ricky, ya Parece que Ricky no puede pelear más. ¡Ah, idiota! ¿Cómo no va a poder pelear más? Porque él se puede coser sus propios tendones. ¡Ay, por favor, qué hombre! Y después le da un saque en la nuca al otro y eso hace que se le salga un ojo. El guerrero humillado se quita la vida. ¡Pero cuidado, Ricky, que es una trampa! <risa> oh usa sus intestinos para ahorcar a Ricky, pero al final Ricky lo derrota. La cárcel vuelve a estar en paz y armonía, pero la cosa se complica de nuevo porque Ricky se hace amigo de un chico sin lengua y le regala su flauta. Entonces los malos de la cárcel le matan al amigo. ¡Bucua! Está calmo. En venganza les quema una plantación de amapolas que usaban los malos para traficar opio y por eso Ricky es metido en una celda donde le tiran cemento y lo petrifican. A todo esto llega el verdadero director de la cárcel, este señor con su hijo que es un adulto disfrazado de nene que se parece a ñoño. Dato de vital importancia el señor tiene que tomar unas pastillas porque si no pasa algo que al principio no se sabe pero cuando sepan se van a caer de culo, se van a levantar y se van a volver a caer. Cuestión que Ricky sobrevive al cemento entonces lo meten en una con un techo trampa que baja, pero sobrevive a eso también, entonces después lo electrocutan, pero sobrevive a eso también, entonces después lo entierran vivo, pero sobrevive a eso también, qué gente idiota esta de la cárcel, por favor. El otro director, el verdadero, se enoja tanto con el tuerto y para matarlo usa la misteriosa pistola que te infla hasta explotar. Y ahora sí está listo para enfrentarse a Ricky en la pelea final. ¿Y te acordás que te dije que si el tipo no tomaba las pastillas pasaba algo? Bueno, pasa esto. <risa> Se convierte en un monstruo. Una historia muy bien escrita. Muy bien escrita. Un escritor fantástico. Ahora sí, van a pelear. Ricky toma un poco de su sangre y se abalanza contra el monstruo a quien no puede agujerear como hacía antes. De repente aparece la voz del maestro que le dice a Ricky que use su ingenio. ¡Yo Entonces Ricky lo usa dando una vuelta a carnero para romperle la rodilla. Y ahora sí lo puede atravesar. Lo levanta y lo tira en la picadora de carne donde el monstruo finalmente... Bueno, Ricky sale victorioso al patio con la cabeza del malo en la mano y después rompe la pared para escaparse, algo que podría haber hecho en un principio y evitarse todos estos quilombos, pero bueno, a cumplir su condena honestamente. Y así termina la película. Hoy han conocido a tres grandes héroes de acción, quizás los más grandes héroes que ha visto este canal. Pero si quieren ver más héroes de acción, les dejo algunos por acá y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale hey, una suscribida al canal y anda con. Darle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.